Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal. Llevamos como cuatro o tres vídeos seguidos, no sé cuántos, bastantes la verdad. Es que estoy muy viciado a Warzone y muy viciado a este nuevo Call of Duty. Tenía ganas, también todo esto va en especial en mi PC, porque mi antiguo PC no me dejaba jugar Warzone, si no hubiera tenido Warzone mucho antes. Y ahora con este PC ya puedo por, por fin streamear y jugar y grabar Warzone, incluso las tres cosas a la vez, si me da la puta gana. O sea que estoy muy contento. Y en este vídeo en especial, como habréis leído en el título los que estáis aquí, si no me conocéis, ya sabéis, os podéis suscribir, que subo muchos vídeos de Warzone, trucos, consejos, clips, lo que me vaya saliendo. Os vamos a hablar, bueno, os voy a hablar, que estoy solo, o a lo mejor hay algún espíritu, mi perro por ahí, pero bueno, el perro no hace ni puto caso a la cámara y mucho menos me va a hacer caso a mí. En este vídeo os traigo la configuración para poner el juego más colorido, para pasar de un juego oscuro, de un juego... Con colores muertos a un color mucho más vivo. Os voy a traer tres opciones para hacerlo, porque sé que hay gente que tiene AMD que no puede hacerlo del control panel de NVIDIA, y sé que hay gente de NVIDIA que no quiere ponerlo del control del juego, etcétera, etcétera. O sea que os voy a enseñar tres formas de hacerlo. Así que sin más dilatación, ¿no? como siempre digo, vamos dentro del vídeo. Bueno, la primera forma de hacerlo, yo creo que la que conoce casi todo el mundo, es directamente desde el control panel de NVIDIA, ¿vale? O el panel de control, ¿vale? Que me hago aquí el inglés. Es súper sencilla, esta es la forma más fácil casi, o la más intuitiva, porque directamente te lo va a poner en el panel de control. Ajustar la configuración del color de escritorio. Aquí ya podéis tocar los blancos, el brillo, el contraste, todos los colores de azul al que tú quieras, pero el contraste o el parámetro que tenéis que tocar es este, ¿vale? Yo lo tengo puesto en juego directamente, porque si no, aquí se te aplica la pantalla, ¿vale? Entonces yo si ahora esto lo subo, cualquier cosa que vea, cualquier vídeo, cualquier cosa, se va a ver mucho más viva y no con el color original, entonces... Si un chaval hace un vídeo en YouTube, como yo a veces hago, y le añado color al vídeo para que la gente que no tiene este ajuste se vea más vivo, O pues si yo tengo el ajuste de vivo y, y aún así le meten ajuste de vivo al vídeo, yo veo el vídeo demasiado colorido. Entonces se ve feo. Así que yo esta opción la recomiendo, pero vamos, yo prefiero ponerlo in-game. Bueno, estamos entrando al juego para hacer el otro ajuste. Voy a quitar la pantalla esta, vale, vamos dentro del juego. El otro ajuste también lo conoce mucha gente. Además, en TikTok os saldrán muchos vídeos de ese ajuste. Que es el típico de presionar Control, SHIFT y Z. Se te va a abrir el menú desplegable de Nvidia. Si carga, ¿sabéis? Porque No sé por qué no me carga. Ahí está, ¿vale? Y tenéis el filtro de juegos. Esto se aplica solamente cuando estéis jugando y lo podéis desactivar activar cuando queráis. Con mucha más facilidad. A diferencia del panel de control de Nvidia, ¿vale? Entonces tenéis filtro de juegos. Yo ya tengo uno hecho aquí que se. ¡Ah! Se me ha borrado mis muertos. Pues un segundo Que vuelvo a hacerlo Porque es que Ahora mismo me memoria, No me acuerdo Yo soy un mongolo de mierda Vale, lo había grabado todo Pero claro Estaba grabando juego Y no se veía La pantalla superpuesta A ver si se ve el juego Vale, se ve el juego Ahora si yo hago así ¿Se ven los filtros? Sí, coño Menos mal Soy gilipollas La siguiente opción Con los filtros de juego Vale Le tenéis que dar a Control, Alt y Z Vale Lo que está al lado del espacio El Control y la Z Se os abrirá esto me ha tirado por inactividad, bueno, pues no vais a poder verlo in-game, da igual Quería meter una partida para que veáis la diferencia, pero no... Me ha tirado, muerto Entonces vais al filtro de juegos El primer filtro que tenéis que añadir es detalles, ¿vale? Añadís detalles, bajáis tonos a DHR hasta menos 30 El bloom lo quitáis y la claridad y enfocar a vuestro gusto Pero yo os recomiendo así, ¿vale? La claridad un poco bajada y el enfocar en predeterminado el Siguiente sería el color, ¿vale? Añadís color para añadir color, aquí podéis poner tono y tal, pero es una puñetera mierda. Yo el tono no lo quitaría, porque mirad, con que haya un 30% de tono y vosotros cambiáis el tono, se cambia el tono del juego completo. Entonces yo esto no lo pondría, a no sé que os guste un poco más azulado, que lo subiría un pelín, ¿eh? porque así se ve más azulado. Eh, pero no, yo esto lo quito. Temperatura la dejaría tal cual y aquí lo que subiría simplemente sería la viveza, que es cómo se ve de vivo los colores. Vale, Aquí yo lo pondría a lo mejor a un 26, una cosa así. ¿Okay? Siguiente y último, exposición y contraste. Aquí sí que yo la exposición la subiría un poquito, el contraste también, momentos destacados lo bajaría bastante y las sombras y el gama, como vosotros queráis, pero yo lo suelo dejar en base. Entonces estos serían los tres filtros que me uso yo, lo uso yo pero os recomiendo que toqueteéis y miréis esta forma de ponerlos y tal. Lo bueno de esto, que es bastante intuitivo y es bastante fácil de quitar y poner. Simplemente desactivar pam, y se os va a guardar. ¿Okay? Desactivar, la... no sé si se llega a notar la diferencia en el menú, yo creo que sí sí. Pero queda la última parte, que la última parte La que más uso yo, la que más me gusta Porque no tiene impacto in-game Porque sí que esto de los filtros de NVIDIA pues, Puedes notar un pequeño bajón de FPS y tal Con el de imagen, con el primero que he dicho no, ¿vale? Con ese no noté ningún tirón de FPS ni nada Pero claro, es a todo No es solo al juego, no, vamos eh, Así se ve el juego de normal, ¿vale? Sin filtros ni nada, así es como lo veo yo, ¿vale? No tiene nada puesto, ni los filtros de NVIDIA ni nada Entonces ahora yo, si añado interfaz y personalización de colores Ah, estaba puesto el filtro 2, perdón Mirad, sin nada así Lo veis, ¿no? Con el filtro 2 Con el filtro 1 vamos a probar primero, ¿no? Filtro 1 Ambos Hay que ponerlo en ambos, ¿vale? Se ve como más azulado, ¿lo veis, no? A mí este no me gusta, ¿vale? Este no me gusta absolutamente nada Pero bueno, decisión de cada uno, ¿vale? Y luego el filtro 2, que sí que me mola a mí El tren yo lo enseño Es Este a ver si... ¿Veis que se ven los colores mucho más vivos? Mirad. Qué diferencia. Además, que podéis tocar lo que es el... La intensidad del filtro, ¿vale? ¿Veis a presencia? ¿Veis? Intensidad, lo podéis bajar. O sea, sin nada, el juego se vería así. Este es el juego base. O no, en realidad esto no es el juego base. El juego base es así. ¿Vale? El juego se ve así. Mirad el amarillo, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis los colores. Vamos a fijarnos en esta pared, si me dejan ¿Veis los colores? Ahora si yo añado el filtro Nos están machacando. Filtro 2 Al tope En mundo, por ejemplo, si eso queréis, en mundo ¿Veis cómo cambia? No sé si lo llegáis a percibir Yo sí que lo noto en la pantalla No sé si en la grabación se verá Pero yo lo noto muchísimo más vivo, tío Y me gusta mucho más así Y es que da como... No sé Lo noto más fresco Vaya tonto, ¿no? ¿Juego un poquito la partilla o okay. qué? dejo de fondo luego Venga, dos muertes Dos muertes a lo que puedo hacer con estos colores Lo que pasa que me he puesto la fene Que me la estoy subiendo para el Warzone, tío Lo he cuchillado, tonto El cuchillo lo estoy haciendo para sacarme El camuflaje rojo, tío Porque claro, con los colores así vivos y tal Tiene que quedar muy guapo el camuflaje ese Oye, también he visto, Peña, que lo que hace es juntarlos, varios Juntar el filtro del panel de NVIDIA con este filtro Entonces se ve el juego muchísimo más vivo A mí no me gusta tan vivo Es como que distorsiona algunas cosas Pero así está muy guapo y De tan lejos con su fusil y claro Venga, una muerte más y ya corto vídeo, ¿vale? Os quiero, ¿eh? ¿eh? Muchas gracias, suscribiros, este tipo de cosas que se piden Y nada, nos vemos en un próximo vídeo muy pronto ¡Vamos!